Yo duré 15 años, 15, con el mismo operador telefónico. Usted imagínese lo que es alguien pagando 15 años: 50, 100, 150, 200 euros. 15 años. Hace tres meses cancelé ese operador telefónico, que no doy el nombre aquí porque eso me ha traído muchos problemas en la conferencia, pero está claro cuál es el operador. Entonces, entonces, ¿usted cree? Que tres meses después, alguien, alguien, me ha llamado a preguntar, ¿qué le pasó? ¿Para dónde se fue? ¿Qué le molestó? ¡Cero! Porque el cliente en las empresas de este país no existe. Porque no es verdad que el cliente es la razón de ser de las empresas y eso es lo que vamos a ver acá. Pero...